Bueno, pues, ya, una vez más, ya estamos aquí, eh, como lo hacemos C casi sí, siempre, siempre. O, digo casi siempre, porque no todos los días estamos. Sí, claro, claro, pero, pero... Intentamos hacerlo todos los días, pero a veces se nos dificulta un poquito. Así Pero es. ya estamos aquí, en vivo, y a todo color, Así y es. nada menos que sus amigos. Sus amigos de siempre, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Y bueno, aquí estamos listos, montados y armados, para... Amén, eh, amén Compartir con ustedes Este mensaje ¿Ves el, el título de esa reflexión? <coughs> Ay ¿Cómo hacer enojar a Dios? ¿Qué crees tú que tendrías que hacer tú Para enojar a Dios? ¿Qué ¿Cómo crees tú? Hacerlo. A ver, Ay, dime, a ver Dime, platícame ¿Qué crees tú que tendrías que hacer para enojar a Dios. A ver. ¿Qué? ¿Sí? ¿Qué es? Sí. Eh, exacto, exacto. Así ¿De qué manera? Enojar. ¿De qué manera? Fíjate que, que, que, que, que interesante qué? como me qué? estaba diciendo, ¿verdad? ¿De qué? No, ¿De va, yo lo oí, pero eh, que, que interesante. qué interesante. Bueno, pues así es como se hace enojar a Dios cuando no hacemos lo que sí tenemos que hacer así es ¿Verdad? y las, las explicaciones las tenemos en su palabra así es aquí está todo el, eh, el por qué disculpen cuando no podemos todos los días hacerlo pero ya estamos aquí y hoy lo vamos a hacer así para la gloria es. de Dios y para beneficio tuyo mi amada y mi amado Así es. Y bueno, amén. y empezamos eh, miren, lo único que queremos hacer es hacer bien. Claro, claro. Y, y, y agradecerles agradecerles siempre a todas las personitas que, que ven eh, nuestros videos y que los, los están compartiendo, les agradecemos grandemente, porque son de bendición para toda la gente que los, los vea y porque hay quienes este toman el, el tiempo suficiente para para este leer o sea poderle entender escru, escudriñar y ver qué es lo que el señor eh, nos está diciendo a todos y a cada uno de nosotros a todos en su bendita palabra y, y déjenme decirles como lo he dicho en una en otra ocasión Ajá. primero nosotros eh sí Primero nosotros. ¿Por qué? Porque si no estamos nosotros es. bien delante del Altísimo, pues ¿cómo les voy a compartir? Pues sí. ¿Cómo? cómo les podríamos pues cómo. compartir? ¿Cómo te voy a decir, pórtete bien? Y, y sí, nosotros claro. no andamos bien mal. Claro, no pues no. <risa> no, no, no, no, pues no. No, no, no, no. No, se vale. no, no procede. <risa> no, no, no, así no lo Ojalá no así como claro dicen no. eh, eh, decimos no, no, los chavos. No. No, así funciona, no, jala, ¿no? no funciona, no funciona, eh, no funciona. No funciona. Ok, entonces. Permítanos que seamos primero nosotros Aleluya. para poderles dar lo mejor para ustedes. Así que ya, ya, ya va cribadito, ya va, ya va limpio, ya ya es como cuando se limpian los frijolitos. Sí, pues sí, que salgan la, todo, todos los... La basurita, las piedritas, Así eh, es. Los, los, los, los que ya están eh, como chupaditos o no sé, sí. que están quiero también, ¿verdad? Uh -huh. Y que Así no, es. no te gustaría comértelos. Ok. Pues eh, primeramente le damos gracias al Señor por la vida, por la salud que el Señor nos da. Uh -huh. Le damos gracias a Dios porque eh, este, este mensaje, eh, o sea, está, está buenísimo y esperamos, ¿verdad?, que, que lo podamos uh, entender, digerir. Y, y, y estar en, en la práctica en lo que el Señor quiere que, que estemos. Entonces, gracias, Señor, por tu bendita palabra. Y, y danos la, la, la sabiduría, el discernimiento, danos las palabras, Padre, para poder compartir este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y que la gracia, Señor, sea sobre nosotros. Amén. ¿Para qué? Para dárselos también a ustedes. Sí, amén, así es. Así, tan fácil y tan sencillo como esto. Así que, eh, gracias, gracias por así estar es. con nosotros en este momento. Y no se nos olvide que el, el, el me gusta después de verlo. Sí, claro. claro. Y ya lo viste, ahora sí, pues me, me, me gusta. Y compártelo. Compártelo, claro que sí. Perdón. Entonces, es, ¿cómo hacer enojar a Dios? Una pregunta. Ajá. Uh -huh. Sería insensato ignorar los pasajes de las escrituras eh, que hablan de la ira de Dios. Si Dios se enoja, hay muchos ejemplos en la Biblia al respecto. Exacto. Y para eso vamos a leer ahí Génesis 6. Y vamos a, vamos a leer nada más tres versículos. 5, 6 y 7. Génesis 6. Yo, yo moví el. Génesis 5, 6 y 7. Muy bien. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Era Fíjate. solamente el, el continuo b solamente el mal. El y vio Ojo, Ajá. y vio, ¿qué cosa? Jehová, la maldad de los hombres, que era mucha en la tierra. Uh -huh. ¿Cómo estamos ahorita? ¿Cómo Uy. están ahí en tu, en, tu, en tu ciudad, en tu país, en, en, en allá por donde tú vives? ¿Cómo, cómo están las, las cosas? ¿Verdad que se hace una realidad lo que dice la escritura ahorita? Porque la, la maldad cada día, cada día, cada día ¿Eh? se multiplica. Sí. Y, y es tan increíble. ¿no? Pero eso sucede hasta el día de hoy. La maldad. La maldad. La maldad. Y, y parece que se aviva. Sí, es sí. como el fuego cuando le, le entra un poquito de aire. Y que, arde. Ay, y que agarra vuelo. Así es. Ay, ay no, mi amada, mi amado. Tremendo. Fíjate lo que dice el verso que sigue. Y se arrepintió Jehová de ah, haber hecho el hombre en la ay, tierra. Aleluya. Se arrepintió Jehová. Se ay, se arrepintió. Mira, es Jehová como de, de, ponerse de un que, en un chinito. Imagina que tierra. Dios te vea a ti, que me vea a mí, que nos, que nos vea a nosotros, a ustedes y yo y, y todos, todos los que estamos aquí. Así es, así es. Y que hagamos. Este pasaje Muy nuestro uh -huh. Y se arrepintió Jehová De haber hecho hombre en la tierra ah, qué duro. Y Y le dolió en su corazón Y a Dios le duele en su corazón Sí pues es Es como Como nosotros Los, los padres ¿Verdad? Cuando este a, el hijo salió malo, se portó mal, eh, pues nos duele, nos duele porque pues duele. <risa> nos duele porque duele. Sí, duele. <risa> y, y, así, y así es. Ay, Cuánta gente nos ha escrito y nos ha dicho, ¿verdad? Por los problemas que se sí. les presentan en la vida. Sí, sí, sí. Oye, si no están los hijos, es el esposo o, o el esposo. Porque sí. también sí, sí, jala puede ser así. Gana uh -huh. para todos lados esto. Uh -huh. Entonces, el verso te dice: dice sí. Y se arrepintió Jehová de haber hecho, haber hecho hombre, en la, hombre en la tierra. Y le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. Qué, qué tremendo, mi amada, mi amado. Por eso el tema es: ¿Cómo hacer enojar a Dios? Pues, haciendo lo, lo incorrecto. Claro poniéndonos en contra de Dios no. ¿y cuánta gente que dice no yo ni creo en Dios no obedeciéndole ¿cómo va a poder esa persona que, querer la bendición de Dios si pues, ni, ni siquiera quiere creer en Él sí, pues sí tremendo sí, de, definitivamente. y a veces lo, lo vemos en en estas pantallas que tenemos como televisores cuando les hacen entrevistas o están haciendo algún comentario y eh, dice, no yo, yo no, yo ni creo en Dios. Sí. Wow. Tremendo, qué, qué, qué tremendo de veras Yo creo que pues, esa persona viene de, de, del chanco porque pues no, no puede considerarse hijo de Dios. Qué barbaridad. Sí, bueno. Y el 7 dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Imagínate, mi amada, imagínate, dice que se, como ser cortada. Uh -huh. Así como cuando se corta la caña o se cortan eh, la, los árboles para hacer madera, eh, para las sí. casas y para tantas cosas, ¿no? Así es meter el, el, el hacha el cuchillo el machete el, la sierra ser cortados y que le duela al señor todo esto no? que su creación no? claro. pues cuando hizo a adán y a eva Ajá. los hizo perfectos sí sí Ay, perfectos. pero la desobediencia les dijo muy claro... No comas nomás de ese arbolito que está ahí... Exacto... Porque a lo mejor te va a parecer muy, muy tentador el, el, el fruto... El fruto... Pero no te lo comas... ya Como se dice... Y lo mismo que le dicen... Es lo primero que hace... Pasó... No, no sé cuánto tiempo pero... Pero pasó... Así es... ¿Verdad? Entonces... Pero... Eh, vamos a, a, a, al, al, a lo que está escrito. Sí. Bien. Tenemos unas notitas, o, obviamente, sí, para sí. compartir con ustedes, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Eh, o sea que él, él, él muestra su ira cada día. Ahí uh -huh. en el Salmo 7, 11, eh, nos habla... Es, es, o sea, Dios, Dios es uh, juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Eso lo dice ahí la Reina Valera de uh -huh. 1960. Sí. Eh, Dios es un Dios justo. Dios es un Dios justo. Así es. Eso no se nos olvide. ¿eh? Pero Dios está airado como dice ahí en uh -huh. el Salmo. Contra este. Contra el impío todo. Contra el, el impío todo. Todos los, días, todos los días. Todos los días. Cuando el impío hace maldad, eso es lo que hace que Dios se enoje. Claro, claro, Dios se. O sea, le, le duele, le duele, le duele en su corazón. Y mira, imagínate, ¿a cuánta gente conoces tú que, que hace daño? Todos los días en las noticias, si te pones a observarlas, hay gente haciendo daño. Todos los días. Y en tu pueblo, en tu ciudad o en tu país, siempre hay alguien que está haciendo daño. Sí. Nos, uh, bueno, so, so, es, estas son eh, cosas que suceden todos los días. Y en todas partes. Todos los días. Eh, nos tocó hace que dos días ir a, a, a una tienda uh -huh. y este... Y, sí, sí, hace unos dos días. Entonces, este, es una tienda chica que tiene pasillos así larguitos. Y estaba, estaba una persona enseguida de nosotros viendo ahí unos, unos artículos. Y, y bueno, pues de pasar unos dos, tres minutos y, y, y estaba la, la cajera porque nada más estaba una persona atendiendo la, la tienda, una tienda uh -huh. chica. Y entonces este eh, sale el, el, el muchacho con, con tres, eh, tres cajas en, en sus brazos y, y ella habla y, y dice oh, ven eh, o sea, está listo pero él, él abrió la puerta y se salió, o sea, llevándose los, los objetos pues robados Muchas y bien, rápido bien. los avienta al carro y se va dice, oy, oh, dice ella, no puede ser dice que si está, apenas estoy abriendo y ya me están robando. Dice, ahí ya lleva como 200 dólares. Digo, ay, santo Dios. Digo, pues, ah, le digo, es que la maldad del, del hombre, le digo, está siempre en su corazón y en su mente. Así es. Y estuvimos bien cerquita de la persona, pero no nos andamos en lo nuestro y él sí. andaba en lo suyo. <risa> Digo, no, no, pues es que Y la muchacha pues, estaba apenas eh, eh, eh, ¿sí? arlando las cosas ahí. Sí, ahí, eh, ahí en la caja. Ahí. Metiendo ahí la fericita en la caja para tener <risa> cambio y para el que <risa> paguen eh, en cash, en efectivo. este en, Entonces, y vienes hasta, hasta donde estamos nosotros y nos comenta lo que pasa. Porque yo no me di cuenta cuando bueno, él sale. Sí, porque se sale y pensamos que iba a pagar y dice: No, dices que se fue y se fue y no me pagó. Le digo, digo, pues es okay. que la maldad. Así Entonces, eso lo vemos todos los días prácticamente. Si no es en las noticias, a veces lo vemos en vivo. Sí, sí. Sí, definitivamente. Tremendo, ok. Sin embargo. Sin embargo, no debemos equiparar la ira de Dios con nuestras propias experiencias humanas. De esa emoción debemos mirar nuevamente la Biblia ahí en Efesios 4, 27, 27, Reina Valera 1960 al verso 26 nos dice que es posible experimentar ira pero no el pecado como Dios no puede pecar sabemos que su ira es justa a diferencia de la experiencia común de la ira en nosotros mismos como uh -huh. dice Santiago 1.20 también Reina Valera 60 en el 20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios así es, pues no eh, eh, por ejemplo esa personita que pues, la vimos pero no, no nos llamó no. la atención la verdad no, el, no. pues yo no sé cómo eh, pudo sentarse a la mesa a comer porque fue esto en la mañana Tranquilo, sin ninguna sí. preocupación. No, no, no. No creo. Y si tiene familia, pues no creo que pueda estar feliz de la vida disfrutando con la familia acabando de, de robar una tienda. Si sí, es que cuando no hay conciencia, está cauterizada la conciencia, pues Así no, es. no, no, no duele. ¿El contexto, de los el contexto de los versículos de Dios enojado revela el por qué Dios se enoja cuando hay una violación de su carácter uh -huh. Dios es justo recto y santo y ninguno de estos atributos pueden ser alterados y ahí en Éxodo eh, 20 del 4 a 6 nos habla la reina Valera 60 en el 4 no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de la tierra. Okay. No, vamos, si no sí, despacito, vamos a ver. Sí, por no, verso por verso. Verso por verso, ok, muy bien. El 4 nos dice, no te harás, no te harás imagen. imagen. Ni ninguna semejanza. Ni ninguna semejanza. ¿Eh? ¿De qué? Uh -huh. de, de lo que... Que esté arriba en el cielo. Eh, que esté arriba en el cielo. Ni abajo, ni abajo en la tierra. Uh -huh. Ni en las aguas debajo de la, de la tierra. Cinco. Cinco. No te inclinarás a ellas. Ah, aleluya. Uh -huh. No ni, te Ni a ellas. las honrarás. Ni las honrarás. Uh -huh. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Qué tremendo, fíjese. Esto se pasa hasta las generaciones. Sí, sí. Por eso hay un dicho por ahí, que hijo de tigre tigrillo. Sí. ¿Por qué? Porque como es el padre, pues pueden ser los hijos. Pues sí, sí, sí. Entonces, si le estamos poniendo malos ejemplos, a los hijos por pues los hijos van a van, a, van a seguir con los malos claro lo que les enseñes eso es lo que van a, a seguir haciendo eh, exacto entonces y cómo se lo enseñan lo no, más con que nos vean muchas veces sí sí sí miren una persona que se enseña a hablar palabras sucias o vulgares, o, o, vulgares y las repite en su casa las dice en su casa se lo dice incluso a los hijos no como querían ser el maestro para enseñarles. no, Nomás uh -huh. con que las diga sí. él. Pues las criaturas, los hijos. Lo van, lo van a hacer. Lo van a, a, a asimilar. Uh -huh. y Entonces cuando ellos hablen, pues van a hablar como papá los enseñó. Sí, o, sí, o mamá sí. los enseñó. Sí, sí. sí ¿Por pues qué? Se los, Porque se los, aprenden están, se la, los están comiendo. Las, mal, las malas mañas, las malas costumbres, la, las malas... Eh, eh, crianzas los están absorbiendo los están chupando como la esponjita que que, ¿Sí? que está absorbiendo entonces eh, es triste verdad este porque estás maldiciendo a la familia es, eso no, no no se debe de hacer no, es uh, una abominación delante de, del señor entonces leo nueve veinticinco y no te Muy inclinarás bien. a ellas. Te inclinas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Viste la diferencia? Y hago misericordia. La ah. enorme diferencia. Uh -huh en no obedecer los mandamientos y el y sí obedecer los obedecer. mandamientos. Qué interesante, ¿no? Sí, pues sí. Qué interesante. Por eso hemos querido compartir con ustedes este pensamiento o esta reflexión uh -huh. que no vamos a enojar a Dios. Claro. Porque sí lo vamos a hacer enojar si no hacemos bien hechas las cosas. Claro. Así es. Así que, ojo, mucho cuidado, mucha atención. Mucha, hagamos mucha atención. conciencia y dejemos que Dios sea nuestro Dios, pero hagamos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Así hagamos es. la voluntad de Dios, porque si no, entonces, por más que digas, yo creo mucho en Dios, pero no estás haciendo su voluntad, pues te, te estás engañando a ti a mismo. A ti mismo, así es. Ah, okay. Entonces, la, la, las prácticas malvadas de las naciones en Canaán, como el sacrificio de niños y la perversión sexual, despertaron la ira de Dios hasta el punto de que ordenó a Israel que los destruyera completamente. Que, que tremendo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces a todos los hombres, mujeres, niños y animales para eliminar la maldad de la tierra. Y ahí en Deuteronomio 7. Muerte, fíjate lo que tuvo que hacer Dios con aquellos pueblos, uh -huh. Que no quisieron tener esa perfecta relación con él. Uh -huh. Así es. Así es. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Y que nuestros gobernantes, de aquí, de acá y de más allá de y de todas más partes, allá. Mundialmente. Pues, sí. Que se pongan las pilas. Porque si ellos están haciendo mal y están enseñando mal al pueblo, uh -huh. el pueblo se va a echar a perder. Sí, claro. Claro. Porque se pega. Y ahorita con, con los medios a, a como están, uy, santo Dios. Si sí, ahorita un, un gobernante eh, dice una bar barbaridad desde su púlpito, o sea, desde el lugar de, de su estrado ahí sí. donde está, dice una barbaridad, pues todos los que lo oyeron por internet, por la televisión, por la radio, por el medio que haya sido, por la prensa, pues si el presidente lo puede decir, ¿por qué yo no? Sí, pues está, está poniendo el ejemplo. Es como papá sí, sí. o mamá que lo hacen en la casa, pues estás poniendo el ejemplo. ¿eh? Claro, claro. Entonces, así lo, lo podemos subir o, o, o bajar. O bajar dependiendo de. Eh, eh, exacto. Sí. Así Hasta es. en el hogar más simple, más sencillo del mundo hasta la casa de un rey o de un, de un sí, principal sí, sí, o sí. de un presidente eh, o de un gobernante de lo más alto que hay en un país uh -huh, uh -huh. si él hace mal o hace mal las cosas pues toda la sí. gente que está abajo pues lo está viendo y oyendo sí así y eso es. es tremendo así es okay. entonces pues, ahí en Deuteronomio 7 1, 6, dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual Entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jereseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo, al Jehoseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú. Y Jehová tu Dios te haya entregado de de delante de ti, y de delante de ti, ¿verdad? Mm -hmm. Sí, haya y, y las y las, haya, y las uh, hayas derrotado las destruirás del todo no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia qué interesante esto que está aquí hablándonos de la escritura cuando dios habla a través de su palabra por eso es lo, lo importante y le, lo que les hemos dicho cuando les prediquen, uh -huh. que le prediquen con la, con la Biblia. Claro. ¿Por qué? Porque en ella encontramos estas palabras. Así es. Y aquí están los ejemplos de cómo nosotros podemos lastimar el sentimiento de Dios. El sentimiento de Dios. Y pues, es que nosotros estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Él. Sí, claro. Así si nosotros es. nos sentimos mal, también Dios nos también siente Dios mal. Es, sí, así es, correcto. O Correcto. sea, Dios se humanó en nosotros se a través de Cristo Jesús. Amén, amén, así es. Él vivió como, como un humano aquí a través de, de la persona de Jesús. Uh -huh. Correcto. Para podernos mostrar esa cara también hacia nosotros. Así es, definitivamente. Así Por eso es. Jesús también tuvo hambre, también tuvo sed, se humano. Se humano, completamente, así como tú y como yo y como uh -huh. cualquiera. Otro. Que pudiera estar aquí sobre esta parte de la tierra. Así es. Y por Dice, y no mm. emparentarás con ellas. O sea, no, no darás a tu hija o, o tu hijo, ah. ni, ni tomarás a, a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, o sea, nosotros y te destruirá pronto hasta ahí vamos a llegar Ahorita, hasta sí. entonces <coughs> fíjate mi amado mi amada qué interesante es la escritura cuando la podemos ver la podemos meditar exacto la podemos escudriñar podemos subrayar podemos ver allí Ajá. podemos hacer notas lo que más este, sobresale ahí ¿verdad? por eso nosotros hacemos notas ¿Por qué? Porque, sí, es, es importante, eh, muy eh, necesario. Es, exacto. Entonces... ¿Por qué? Porque tratamos de enmarcar de, de o de subrayar uh -huh. lo que sentimos más interesante y más importante de la Sagrada Escritura. Así es, así es. Entonces, los medios nos ayudan mucho para hacer todas esas cosas. Ah, sí, claro. Pero qué interesante es cuando lo podemos leer... Uh -huh. Y las podemos entender. Y las podemos entender. Para poderlas hacer. Y compartir, sí. Y algo que nos queremos hacer. Y ojo, lo voy a repetir una vez más, ya lo hemos dicho muchas veces. Nosotros uh -huh. queremos que tú, que estás más joven, hagas lo mismo o mejor que nosotros. Porque hay Bien. necesidad. En este mundo. Hay mucha, pero mucha Mucha necesidad Y como decimos los chavos pónganse las pilas Sí, sí, definitivamente Agarren la onda ¿Qué te estoy tratando de decir? Que es bien importante que tú También Te eduques, te prepares Te, te enseñes Que recapacites Que dirijas que, que cambies el rumbo si no lo estás haciendo si ya lo estás haciendo perfectísimo, pues continúale y que Dios te dé la sabiduría para hacerlo cada vez mejor así es todo el mundo podemos hacerlo todo el mundo Amén. aunque Jesús se tomó a 12 de los discípulos nada uh -huh. más pero después ¿cuántos más hubo y es como todos los siervos que hubo antes de los discípulos, todos los profetas, toda esa gente que está en, la, en las escrituras, que Dios también nos utilizó. ¿no? Exacto. Y pues eso nos atrevemos a decirte, a ti también te puede utilizar. Amén. Eso no, no es exclusividad de nadie. Es para todos los que quieran hacer la voluntad del Señor. Si tú la haces. Dios también te va a usar a ti Amén, así ¿Qué es no sé ¿Cómo hacer? Pedir a Dios que te dé la sabiduría que te dé el entendimiento para que tú también lo puedas realizar Amén, amén, así es Yo antes no lo sabía Pues no No, no. Pero no. dice que la práctica es el maestro Pues entonces sí, empezar sí. a practicar Sí. Empezar sí. a practicar Así es Llega un momento en, en el que ya lo haces con tanta facilidad que ni te andas preocupando. Sí, no, este... A la, la disposición del corazón es bien importante. ¿Estás dispuesto o dispuesta a hacerlo? El Señor está contigo, el Señor te ayuda. Claro, tenemos que, que, que leer, tenemos que... que este, Tener esa relación con el Señor, con su espíritu. Orar, orar. Eso, sí. sí, sí, para que para que el Señor en el momento te, te use, te dé las uh -huh. palabras. ¿Sí? Y todo, es, o sea, es, es, es maravilloso, es lindo. Miren, nomás para, para dar esto como un ejemplo, o nada más para que nos entiendan un poquito mejor. Cuando te digo, hoy vamos a grabar. Ajá. Y preparo un material. Así y nos sentamos bien. aquí. Y lo primero que tenemos que hacer es dar un repaso a lo que preparamos. Orar. Oramos. Oramos. ¿Listos? Sí. Listos. Y, Amén. y vamos. adelante. Y Ya con la práctica que tenemos, Amén. se nos facilita demasiado el hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque la práctica es la que hace el maestro. Amén, amén, amén, así es. Yo me recuerdo cuando prediqué la primera vez, me recuerdo allá en la casa de Aarón. No, no, no, no. oh, Aarón. <risa> <risa> todo nervioso ahí, todo que no sabía qué hacer. Pero lo Pero. hicimos. Así es, el Señor. Y ya en la el segunda vez este... fue un poquito más fácil. La tercera y la cuarta, la... no, hombre, ya, para ya. predicar, ahorita sí, para los Bendito sea el Señor. Eh, Bien. Alabado y glorificado sea su santo nombre, porque solamente Él, él lo hace. Déjenme platicarles una pequeña historia mm. de una vivencia. Vimos a una boda de la hija de un amigo de nosotros, ya falleció él. Este no, no, voy a decir sí, ya lo ya, ya no habías comentado eso anteriormente, pero el ellos no sabían. Ah, no, no ellos <ríe> no. <ríe> eh, entonces, ¿qué sucedió? El pastor de esa iglesia, no voy a mencionar su nombre, Mario, me saludó. Sí, Hola, ¿qué tal? Y ya. Se viene a donde yo estaba, estaba saludando a otras personas que estaban ahí sentadas en las mesas, nos íbamos llegando, íbamos llegando, <ríe> no, no estábamos ahí, íbamos apenas llegando. Mm. Y se me acerca el hermano Mario y, y me dice, oye, ayúdame a predicar ahorita aquí en el servicio este. Era un restaurante, eh, el, de, eh, un salón de un uno, hotel. Un salón de un hotel. Digo, pues yo no, yo no me vine a la boda, yo no tengo ni la Biblia. No, hombre, no le haces, este, mi, mi esposa te gusta la, la, la de ella. Bueno, pues bueno. Está bueno, pues sí. Eh, me hicimos sí, decirle sí, que no, ¿verdad? Dice, tú, tú, tú puedes, tú siempre hablas de esto, de, del matrimonio y todas las, de todo eso. Así que tú no tienes ningún problema. Pues le agradecía al hermano Mario. Eh, el haberte pues, tomado en eh, cuenta. El haberme tomado en cuenta cuando yo estaba fuera de todo eso. Sí, sí. Sí, y la sorprendida fue la novia. Sí, <risa> los la novia, la, la, la, la no, ¿Por qué? Porque ella me conocía muy bien. ¿Y ella no te invitó? No, ella no me <risa> invitó. Y me pelaron los ojitos <risa> Estaba ahí eh, en un reclinatorio que estaba ahí, que habían puesto para esto, ¿no? Y dices, I'm sorry. <risa> este, ¿cómo yo usted quién lo invito. <risa> <risa> eh, bueno, bueno. Así son de es. esas cosas que pasan. Pero bueno. Eh, o o el cuando señor, me han invitado en el... El Señor funeral, es grande y pues la palabra. Pues, pues luego pues, estamos listos. Que el Señor nos use en el nombre del Señor. Considero que siempre andamos listos para cualquier cosa, para cualquier emergencia, sí, en cualquier amén. momento, en cualquier lugar. Entonces mi amada, mi amado, pero eso lo hace la práctica. Y la práctica es la que hace el maestro. Si tú te pones a practicar, ¿no? lo haces una y otra y, es. otra y otra y otra y otra y otra vez, no se te va a dificultar nunca nada hacer algo para la obra del Señor. Así es. Entonces, así para terminar, <ríe> seguimos. Mas Así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y, y quebraréis sus estatus sus estatuas e, es, es, y, uh -huh. y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Bien, todo lo que ellos han hecho, uh -huh. tú destruirlos. Sí. Imágenes, eh, estatuas, figuras, eh, ¿sí? Eh, sean de bronce, sean de yeso, sean de, de barro, sí, sean de lo que sea, de destruílas. Y es que en muchos hogares siempre hay algo, o mucho. Sí, sí, sí, claro. ¿Por qué? Porque la maldad ha crecido y los líderes de las iglesias o de las religiones a veces no han entendido esto, y es increíble. Así es. Por eso cuando Martín Lutero puso sus tesis en la puerta de aquella iglesia, de aquel templo, o sea, era de los mismos, pero está, Dios le dio luz, le dio sabiduría. Estaba leyendo las escrituras porque no ¿Por no qué? Porque no le hablaban con las escrituras a la gente. Mm, exacto. Y les, les hablaban en un idioma que ellos ni, ni conocían. No entendían. Así es. Entonces, entonces. Se empezó a dar cuenta, pues sí. Entonces cuando viene la luz a él, dijo, no, pues eso no está bien. Claro, claro, ¿cómo? Y los lo, sí juicios sobre él. Sí. sí, sí, sí. Entonces mi amado, mi amada, y Martín es uno de los Iniciado, muchos que, que dieron sus uh -huh. su vidas por la palabra. Por la palabra. Así es. No estoy diciendo con eso que tú tienes tu vida por la palabra. No, sí. La palabra ya está. Ya, ya está. Bueno, Gracias predica, ¿no? Señor. Enséñala. Compártela. Eso Amén, que que ser ahora. Es. Pues sí, Dios quiere un pueblo santo para él. Amén, así es. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra, así como un padre se enoja por cualquier cosa que daña a sus hijos, así la ira de Dios se dirige a a lo que dañe a su pueblo y a su relación con él. Así es. Entonces, ahora leemos el 5, este es el verso 6. Ok. Ahí desde el libro de Deuteronomio, uh -huh. del capítulo 7, del 1 al 6. Ok. Uh -huh. Entonces, Dios quiere un pueblo santo. Dios quiere que tú santifiques tu vida, Dios quiere que santificamos nuestras vidas. ¿Ya estamos perfeccionados? No. Estamos en esa línea. Estamos buscando esa perfección. Todavía nos falta. Estamos puliéndonos. Estamos puliéndonos. Así es. Entonces, esto es lo, lo, lo importante de lo importante, mi amada. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas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 con tus hijos y empieza. Uh -huh. Y luego puedes invitar a un vecino, una vecina eh, o a un familiar. Sí, sí. Y, uh -huh. y por uh -huh. ahí Amistad. te puedes ir. Así es. Y cuando menos no acuerdes, tú ya vas a estar haciendo tus propios videos para compartirlos con todos Amén, todo mundo. amén, así es. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, o sea, donde para tú compartir. estás, para compartir. Para compartir. Sí, para compartir, así es. Entonces, es hermoso cuando lo sabemos, lo entendemos y lo hacemos. Es hermoso. Y ya para cerrar, cerrar, cerrar, uh -huh. nos vamos a ir a uh, Ezequiel, Ezequiel. 3.11. 11. 11. Dice así, diles, Vivo yo, dice Jehová el Señor El que no Quiero la muerte del impío Sino que se vuelva El impío de su camino Y que viva Volveos volveos De vuestros malos caminos Porque moriréis Oh casa de Israel y nos dice a nosotros también Claro Estamos viendo Ezequiel Desde el antiguo testamento cuando todavía no venía Jesús, muchos uh -huh. años antes de eso. Entonces, ¿qué, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? Diles, vivo yo, dice Jehová dice el Señor. Jehová. amén. No quiero la muerte del impío. Uh -huh. O sea, Dios no quiere la muerte de nadie. Uh -huh. No, no, no, quiere la no, no quiere la muerte de nadie. De nadie. No, no, no pero la, las personas tienen que entender cuando están mal. Claro, claro que sí. Imagínate claro. que, que cada gobernante entienda que está mal lo que está haciendo. Que el Señor toque sus corazones y, y les dé la luz y puedan arrepentirse. Cualquier gobernante de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, de cualquier país, donde quiera que tú vivas, que esos gobernantes Agarren la onda como mm. dicen los chavos, ¿no? Sí, sí. O, o decimos los chavos. Sí, claro, claro. Que lo entiendan, que lo comprendan y que lo empiecen a poner en práctica. Así es. ¿Qué clase de pueblo vamos a hacer? Un pueblo santo como Dios, como Dios le agrada, porque sin santidad nadie verá al Señor y, y, y vamos que señales hay, cerca está la venida del Señor. Mire y ahorita que decía de los gobernantes me acordé del de, de, ex presidente que teníamos aquí Ay, me refiero aquí en, en Estados Unidos uh -huh. hubo unos destrozos en el Capitolio pero se dijo siempre que fueron generados por las palabras del presidente com de como, como líder los incitó sí no les dijo, vayan y hagan daño. Por lo que, él Pero habló, lo que él dijo. se les sentía su coraje y puede ser con cualquier gobernante. Así es, así es. Y a lo mejor sí ellos es. mismos no, no se dan cuenta del daño que están haciendo. No se dan cuenta. Es que el, el, el, el coraje los, los, los ciegan. Los, los, los, los, los, los hace ciegos y mudos. Ciegos y, y, y la ira, o sea, ay no, no, no, no. Tremendo. y no oyen no oyen no no no no no no reciben consejo no no no no quieren eh, se, se hacen muy autoritarios sí, sí sí sí sí y es increíble cómo hace daño eso ese, ese tipo de actitudes por Mucho eso Dios daño. quiere un pueblo que cambie su su corazón sí, su sí. mente el corazón es muy importante muy importante y, y ya para terminar, terminar. Voy a irme otra vez nuevamente a Génesis 6, pero ahora voy a estar en el 8. Uh -huh. Y es lo que quiero para ti. Y es lo que queremos para nosotros también. Sí, amén. Pero Noé. No, ¿Y es, las, no, y... no. Pero no es halló gracia uh -huh. ante los ojos de Jehová. fíjate okay. qué hermoso termina pero aquí no es. ese, ese pedazo de Génesis del 6 al 8 uh -huh. pero Noé halló gracia uh -huh. ante los ojos, ante de, los Jehová. ojos de Jehová uh -huh. y ya luego viene ahí cuando Noé va y hace el arca y todas esas cosas uh -huh. ¿no? y, uh -huh. y se salva parte de la gente uh -huh. porque la maldad de la gente estaba tremenda estaba así tremenda es. así es entonces mi amado, mi amada qué importante es que el Señor haya gracia en nosotros. Que el Señor nos dé la gracia, sí. Sí, este, es bien importante y, y nos, nos sigue hablando y nos sigue diciendo uh, ahí en, en Primera de Pedro 2.9, ¿verdad? Que somos, vosotros sois un linaje escogido. Dice que real somos un real sacerdocio, nación una santa. nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable uh -huh. pues que en otro tiempo no, no no éramos un pueblo pero que ahora sois pueblo de Dios y que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia pero ahora habéis uh -huh. alcanzado uh -huh. misericordia entonces es, es algo bien importante cuando este, eh, ya estamos en, en el camino del Señor poder compartir y, y traer a los que están perdidos que vengan alrededor del Señor Amén, así es. Entonces, mi amado, mi amada, ¿cómo no hablarles de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo no compartir con ustedes? Pero más me agradaría que tú también lo hagas mañana o pasado. Así. Y que eso te sirva es, como un ejemplo de lo que Dios puede hacer en tu vida. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. No me queda. La más mínima duda Dios lo puede hacer contigo también Dios lo puede hacer, sí, amén Vamos a orar Aleluya. Mi Dios Hombre eterno Cristo, Mi Dios poderoso nombre, señor. Gracias Mi Dios de toda gracia Y de toda palabra, potestad Sí, mi Cristo Gracias, Para empezar, Señor, cambia nuestras vidas sí, Cambia nuestras mentes Nuestros corazones sí señor Nuestras actitudes Quite todo aquello que nos dañe, Señor Háganos absorbando en nuestras vidas, señor, una perfección, este momento, señor, en nuestros corazones, señor, para ser más perfectos sí, delante de usted, sí, señor, haciendo su perfecta voluntad. Sí, Padre Santo, batallamos, Padre señor, Santo, porque estamos Santo, con esta carne. Señor, nos ayude, Padre Santo. Batallamos, señor, por el, el ambiente en el que vivimos. Sí, señor. Con tantas noticias, Tanto, con tantos detalles Con tantas situaciones que pasamos en la vida tanta contaminación, Señor Pero Padre Santo Santo eres que va a los Usted que conoce a todo el mundo Dime, A todos los que, que nos están viendo todo en lo instante, que estorbe, señor. Usted los conoce todo lo que Conoce a todo el mundo señor, Se ha quitado, Señor Porque para hacer nada es imposible Sí, Señor. Cambie esas mentes, esos corazones también Sí, también, mi Cristo, también, señor. toque vidas toque Y que corazón, te puedan servir señor. Que entreguen sus vidas, señor. Sí, señor. Que se arrepientan de sus errores, de sus faltas, de sus fallas. Así sea, Padre eterno. Y Por quien no le conozca todavía, santo, señor. que le pueda decir, ven a mi vida, Señor sí, Jesús. Señor. Cámbiame, transfórmame. Glorificado sea su nombre, Señor. ya yeah, no quiero seguir siendo igual. Cámbieme, Señor. Bendito, bendito. Sea, mi vida, Señor. Cámbien mi corazón. Bendito su nombre, padre, Y permítame señor. poderle servir. Sí, Señor. Y con seguridad denos, lo hará con, también contigo. Denos la sabiduría, denos el discernimiento. Y Padre, quite denos toda señor. dolencia, quite sí, toda señor. enfermedad, quite sí, todo señor. aquello que está que, ahí estorbando y señor. dañando la vida sí, de esta personita que está viendo sí, y escuchando en, ese instante, en, en este instante, en este momento. Por su sangre, Y a ti te digo, la Calario, recibe la padre, bendición del Altísimo. Sí, porque, recibe la bendición sí, del Altísimo. Sí, recibe la bendición. En el, sí, del Padre, en el nombre del Padre. En el nombre del Hijo y sí, del Espíritu Santo. Sí, señor. Y a usted, mi Dios, sí, señor. damos toda honra, sí, señor. Damos toda gloria, honra, gloria y damos y alabanza, toda señor, alabanza. A usted, en Padre. Cristo Jesús. Gracias, Señor, por su Aleluya. bendita palabra, Señor. Aleluya. Gracias por su Espíritu Santo, Señor. Amén. Gracias, amén. Padre. Y amén, y amén. Amén, amén. Gloria Mis hermanos, pues hasta aquí llegamos. Así es, gracias. Por el día madre. de hoy, hasta aquí llegamos. Y así esperamos es. que esto lo puedas compartir con cuantas personas puedas hacerlo. Así es. Y que el amor y la bendición del Altísimo sea sobre sea tu vida y sobre es. los tuyos. Sí, amén, así sea. Así es, les amamos en el amor del Señor. Y les damos las gracias a todas las personitas que han estado compartiendo los videos... Gracias. El Señor les bendecirá grandemente. Y les seguimos esperando eh, en, estos, en, este, en estos videos. Que lo sigan compartiendo, por favor. Porque Dios es grande y es maravilloso. Y no sabe a cuántas personas usted puede ayudarles. Así es. Al pues bendiciones. Gente. Sigan utilizando este canal por donde nos estás viendo. Y Déjanos un mensaje o mándanos un correo. Eh, y pues, permite que Dios bendiga tu vida. Así es. Bendiciones. Bendiciones para todos. Señor, les bendiga. Bendiga. No